Los Ángeles, bonita ciudad Aquí hay gente de todas partes del mundo Quien ha emigrado también Diferentes culturas, y yo la mía con orgullo traeré A tierra bendita que me vio nacer La Olimpia en el este y la bradway en el centro de la ciudad suena muy bien transita la gente y se divierten también no tengo los papers pero hablo el inglés No diferencia, ni entiendo el porqué, me pare la mira, si para mí soy de aquí. Te ahorraré patria mía, o nada me asustaré. de este lado en California es muy bonito y vivir en el este es gran satisfacción hay de todo pero no desviaré mi sendero aunque quieran los buenos cambiarme Triunfaré, así como soy, luchando sin tregua, mexicano o a este caso.